bienvenido a este maravilloso espacio de Bio Oráculo a continuación estamos preparando para ti este interactivo vamos a jugar otra vez recuerda que aquí venimos a este mundo a este momento perfecto a jugar y el día de hoy preparamos con muchísimo amor este interactivo en base a los cinco elementos ¿has escuchado hablar de ellos? bueno, pero si no lo has escuchado es el momento de empezar a interactuar y a jugar con estos hermosos elementos yo los quise relacionar con estas figuras que ahorita te voy a explicar y te voy a pedir que elijas alguna de ellas. Si te resuena elegir una o dos o más, no pasa nada. Son cinco elementos y cada uno está representado con su color correspondiente y el elemento correspondiente. El primer elemento te platico es el elemento madera. Es como un caballito y está precisamente elaborado de madera y lo representamos con el cuarzo color verde. El segundo elemento es el elemento fuego. Este elemento está representado por una veladora y el cuarzo en color rojo. El siguiente elemento lo representé en una macetita que es el elemento tierra y está representado por el cuarzo color amarillo. El eh, cuarto elemento es el elemento metal y está representado, yo lo representé por, con una moneda china y el cuarzo correspondiente es el color blanco. Y el último elemento, quinto elemento, es el elemento agua. Yo lo representé con este cisne. Aquí está el agua y está representado por el color del cuarzo azul. Así son los cinco elementos y cada uno de ellos están relacionados con tu personalidad. Es el momento de darte esta guía. Previamente ya eh, eh, las cartas están eh, de alguna manera guiadas por estos seres elementales. Antes de preparar esto, mira lo que me encontré, una pequeña plumita, porque yo le pido a los seres de luz, a Jesús, a Dios, al universo, a la energía, como tú le quieras llamar, que sea el momento preciso para que sean ellos quienes el día de hoy te den esta guía para dar el siguiente paso hacia esa sanación, hacia si tú estás teniendo una personalidad de condicionamiento, de pesadez, de enfermedad, es el momento que hoy abras tu corazón y en disposición y alertas a estos mensajes de amor, sea hoy este instante para que des el siguiente paso y dejes de estar sufriendo y sobreviviendo, porque este mundo venimos a vivir, a gozar en perfecta plenitud. Te voy a dar unos minutos para que los observes, los vibres y a continuación te daremos tu siguiente lectura. Nos vemos en un ratito. Hola, ya estamos aquí dándote seguimiento a esta lectura del día de hoy. Te comentaba que ya tus cartas están previamente canalizadas por la guía divina, el universo, esta conexión. Entonces el día de hoy vamos a dar Comienzo con este elemento, el elemento madera, que tal vez fue el que tú elegiste el día de hoy. Y vamos a hablarte en qué consiste esta personalidad del elemento madera. Déjame platicarte que el elemento madera está relacionado con el conducto, con la energía de dos órganos importantes en tu cuerpo. Y es el hígado y la vesícula biliar. Algo bien, bien interesante. Cada elemento, en este caso el elemento madera, tiene una característica, un cuadro de correspondencia, tanto a nivel emocional, un color, por eso lo relacionamos con el cuarzo color verde, ahorita los voy a poner por aquí, y también eh, eh, está relacionado a una región corporal, es decir, si por alguna razón te resonó este elemento, voy a describir cómo es posible que en este instante te estés sintiendo o cómo es tu personalidad. El elemento madera te mencionaba dos órganos, que es el hígado y la vesícula biliar. Probablemente en este instante estés presentando dolor en una región corporal y este está situado en el área de cuello y nuca. Eh, tiene una ventana al exterior que son los ojos. Eh, has escuchado hablar que dicen que los ojos pues es una representación de cómo te estás sintiendo. Si ahorita estás presentando eh, irritación en tus ojos, ardor, visión borrosa, pues tiene que ver tal vez por esta situación a nivel también emocional, bloqueos a nivel físico. La emoción correspondiente bien curioso, fíjate, es la ira y la depresión en un estado de energía baja. ¿Esto qué te puede provocar estas emociones? Pues obviamente... Eh Muchos pensamientos, mucha revoltura de pensamientos, eh, si estás enojado, si reprimes las emociones, se van a, a manifestar y a somatizar. Tienes un carácter fuerte. este, Si tú fue que elegiste el elemento madera, tal vez eh, me dirías tú, ¿sabes qué? Pues no, no no tengo este carácter fuerte que me mencionas. Recuerda que probablemente algunos mensajes te resuenen o no. Pero si de alguna manera eh, tú consideras que no tienes un carácter fuerte, probablemente haces cosas que no te gustan, las reprimes y eso te puede generar ira y resentimiento. Y es ahí entonces en donde este elemento se va a manifestar en esta personalidad. Bloqueos a nivel emocional, a nivel cuerpo, el color verde que es el elemento al que se representa la madera. Déjame comentarte que la madera, yo siempre me imagino un árbol y ubicas este estas raíces del árbol, bueno, estas raíces crecen por debajo de la tierra y crecen de una manera libre. Es decir, pueden romper incluso tuberías, este eh, no sé, pueden hacer muchos, muchos desastres. ¿Y qué crees? Que a lo mejor tú así es tu personalidad. Eh, a ti te gusta ser libre y cuando te encajonan o cuando te sientes acorralado, acorralada, es ahí donde explotas. Entonces es el momento de que hoy aterrices, que esta no es la... Um, la emoción que mereces experimentar el día de hoy, el oráculo los seres elementales, Dios, la energía divina te van a dar cuál es esa guía cuál es ese paso para que empieces a soltar y no somatices no presentes dolor en estas áreas que te estoy comentando, en el cuello en la nuca, y es el momento que hoy te digo, empieza a abrir tu corazón, ponerte en disposición para que ya no sigas sintiendo esta represión y estos pensamientos te estén originando pesadillas alucinaciones, ilusiones eh, creadas por ti mismo. hasta responsable y es el momento de que sueltes. ¿Te gusta ser libre? Esa es la emoción que requieres experimentar. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Este es el siguiente paso. Vamos a abrir tus cartas. Algunas se... Eh, están boca abajo, ajá. no quiere decir que sea algo eh, negativo, finalmente la energía divina, el día de hoy te están diciendo, están ahorita boca abajo, pero es el momento que empieces a abrirte. Te salen tres cartas importantes, eh, si es que tú elegiste el elemento madera. Aceptación, confianza y fe y ego. Fíjate bien, todo está relacionado a lo que estamos en este momento hablando. Aceptación, confianza y ego. ¿Qué significan estas tres cartas? Efectivamente, si estás somatizando dolor corporal, emociones reprimidas, ira, enojo, enojo o depresión, incluso te decía en una baja frecuencia, es porque la energía siempre está elevada. La conciencia, ese es el estado perfecto, pero muchas veces el pensamiento... Es el que te lleva a empezar a salirte de esa conexión divina. El ego significa salirte de esa conexión divina. Es en donde empiezas a ser soberbio, soberbia, empiezas a querer tener el control de todas las situaciones. Y hoy te están diciendo, acepta las cosas que no puedas cambiar. Y da el siguiente paso hacia esa sanación, hacia ese despertar. ¿Cómo? con una confianza y una fe. La fe significa la fuerza espiritual, esas energías te sostienen con amor, no requieres de nada, no requieres pedir nada porque Dios todo te lo da. Así es que es el momento de empezar a soltar esos condicionamientos y que estos órganos empiecen a tener un equilibrio, deja de querer crecer si tú mismo te estás poniendo, tú misma te estás poniendo bloqueos y si te estás poniendo el pie y de esa manera estás empezando a enfermarte, no solamente a nivel físico, a nivel emocional, ¿cuál es el siguiente paso que el día de hoy te van a decir qué hacer? Bueno, pues es el momento de empezar a abrir tu corazón hacia esa sanación y te dicen, sé verdadero. Sé verdadera. Siempre di la verdad. Deja de mentirte. No le mientes a las personas. Te mientes a ti mismo. Te mientes a ti misma. Es el momento que hoy des el siguiente paso hacia esa sanación. Recuerda que Dios, la energía en lo que tú creas, es lo que te sostiene. Siempre estás, no estás solo, no estás solo, sola, perdón. Es el momento que hoy te dicen, abre tu corazón hacia esa aceptación. Deja de reprimir, deja de condicionarte, deja de estar pensando, deja de estar queriendo encajar con las personas. Hoy es el momento de que vibres alto, de que vibres en un estado maravilloso de paz, de amor. Eh, tú eres perfecto, eres perfecta. Y hoy es el momento. Mira, eh, ya no quise barajear porque estaba viendo la, la siguiente carta que sale, que es Nueva Visión. Estás en ese proceso de abrirte a todo este... Esta conexión divina, tú crees que todo lo que está sucediendo eh, de alguna manera pasa por algo. Todo es para tu más alto bien. Nada de lo que sucede a tu alrededor tiene que ver con algo negativo. Todos son los juicios que tú le pones a esos pensamientos, a esas situaciones. Es el momento de quitar todo el control, quitarte esos lastres. Imagínate tú que estás cargando con muchas... Eh, situaciones, muchos pensamientos en tu cuello Y por eso te duele Es el momento de que los liberes Haciendo cosas que te encanten Aceptando ajá, Que todo lo que pasa es para tu más alto bien Nada de lo que sucede es para afectarte Es el momento de que empieces a conectar De que empieces a dejar esa soberbia Ese dolor físico y mental para que hoy empieces a experimentar los milagros de los cuales tú ya eres merecedor, ya eres merecedora. Doy por finalizada esta tirada el día de hoy, abriendo tu corazón. Recuerda que algunos mensajes te puedan o no resonar, lo importante es... Que des el siguiente paso con, esa, con esas ganas, con esa energía y nos vemos en la siguiente tirada. No olvides regalarnos un like y todos tus comentarios aquí abajo para que nos digas también de qué temas te gustaría que pudiéramos eh, de alguna manera preparar para ti el día de hoy. Recuerda que estos mensajes están siempre para ti. Abre tu corazón, abre tus ojos, los ojos son esa ventana, no reprimas. Puedes llorar, recuerda que para sanar hay que sentir y es el momento que por esa ventana que está representado el elemento madera te dicen, abre tus ojos, suelta esas lágrimas, las lágrimas no, es, no están nada más de adorno, son para desintoxicar, el hígado trabaja la depuración del cuerpo, pero a su vez también la del alma, es momento de que empieces a depurar hoy para evitar enfermarte y experimentar los milagros divinos. Gracias, espero que te haya resonado mucho este mensaje. Nos vemos en la siguiente tirada aquí dándole continuidad a la siguiente lectura. Si tú sentiste o te llamó la atención por el cuarzo color rojo, el elemento fuego, por medio de esta luz divina, eh, si fue este el que te resonó, vamos a hablar en qué consiste este elemento, cuáles son las características de, de este elemento y que probablemente resuenen con tu personalidad. ¿Y cuál es el siguiente paso a sanar para evitar somatizar esto en tu cuerpo. Bueno, vamos a hablarte de la característica del elemento fuego. Normalmente, si tú observas, el fuego tiene un movimiento ascendente, es decir, está relacionado con el órgano corazón e intestino delgado. Por esa razón, cuando este fuego sube hacia la parte superior que es tu cabeza, es ahí en donde empieza a haber tormentos a nivel mental. Y puede obstruir con su ventana al exterior, que es la lengua, que no tienes ese, esa fuerza, esa, esa, de alguna manera, esa energía, esa confianza de poder expresar lo que sientes. El corazón no solamente es un órgano funcional y que corresponde al elemento fuego, es un órgano espiritual que siente. Todas las emociones son percibidas por este elemento corazón. Es el momento hoy de que si no liberas, y expresas lo que sientes, entonces vas a empezar a somatizar, sintiendo presión en el pecho, en el tórax, es ahí donde dices, empiezas a pensar, no me vaya a dar un infarto, porque siento esta presión en el pecho? No tiene nada que ver con el corazón, a nivel fisiológico, es a nivel mental, a nivel emocional, Hoy te están diciendo, abre tu corazón, ponte en disposición para que tengas esa fuerza, esa fe de que Dios está a tu lado, los seres de luz. Mira, antes de prepararte comentaba, apareció esta plumita de la nada. Y digo de la nada porque a veces no eh, tiene explicación a esto que aparece, pero es porque los seres elementales están en todo momento atentos a tu servicio, a lo que tú necesites. Hoy te dicen, abre tu corazón para que empieces a escuchar el mensaje del día de hoy. Entonces, mmm, eh, probablemente ahorita si estás teniendo insomnio, tiene que ver también con este eh, elemento, el elemento fuego, que tiene esa característica de movimiento ascendente, de generar calor. Si empiezas a tener de repente sensaciones de mucho calor, puede ser el corazón el corazón, pero no porque esté, ya se apagó el, el, el fuego, pero no importa, aquí tenemos otro elemento que va a representar al fuego sin ningún problema. Entonces, es el momento que hoy digas, ok, abro mi corazón para dar el siguiente paso a este proceso de sanación de todo mi ser, de todo mi sentir. Y por eso vamos a dar esta siguiente lectura, deja de estar reprimiendo, Aprende a soltar por medio de la palabra, empieza a expresar qué sientes para que dejes de somatizar y sentir esas sensaciones molestas en tu cuerpo. Ok, el día de hoy ah, es el color rojo, te comentaba, del cuarzo. Puedes empezar también a, a tonificar tu corazón vistiéndote de algún de algún color en específico, en, en color rojo. Bueno, eso también puede ayudar a elevar ese estado de, de, de conciencia y de energía en ti. Bueno, vamos a dar el siguiente paso a esta lectura, poniéndonos en disposición y sabiendo qué es lo que el día de hoy te están diciendo tus cartas. La primera Sal de la jaula, deja de depender, escucha la voz de tu alma y humildad. Fíjate, son cartas, alguna viene boca abajo, pero el universo el día de hoy lo que quiere es que se conviertan todas en, en esta energía divina, en perfecta sincronía, porque te están diciendo precisamente, sal de, ese, de esos condicionamientos Deja de estar queriendo agradar a los demás. Es el momento que empieces a agradarte a ti mismo, a ti misma, haciendo lo que te encanta. ¿Cómo? Escuchando la voz de tu alma. Cuando tú quieres hacer algo y por alguna razón, por miedo, no lo haces, te quedas con esa represión y es ahí en donde empieza a haber bloqueos en el pecho. Y es por esa razón que hoy te dicen, exprésate. Dilo, no está pasando nada. Nadie te va a decir lo que tengas que hacer. Solamente tú vas a tomar tus decisiones y eres responsable de decidir qué es lo que te conviene. Porque siempre todo lo que tú decidas desde tu alma, desde tu espíritu, desde ese camino hacia tu verdad, es donde te vas a expandir. Pero para dar este paso tienes que ser humilde aceptando y brillando, no sobrevalorando ni juzgando a los demás. Lo que los demás piensen de ti no, no importa, lo importante es qué piensas tú de ti, cómo te visualizas ante, ante ciertas circunstancias, hacia ciertos comentarios. Recuerda que los que tienen que sanar, todo parte de tu interior, tú eres el que tienes que sanar, nadie más que tú, aprendiendo a soltar, aprendiendo a ser humildes para dejar de somatizar en el cuerpo entonces hoy es el momento de que empieces a salirte de esa jaula a salirte de esa caja porque hace las cosas para querer agradar a los demás deja de querer agradar a los demás empieza a querer agradarte a ti mismo a ti misma dejando de depender de los demás qué opinan, qué sienten, es que a lo mejor si no lo hago así, eh, eh, no, no voy a tener el reconocimiento. A nadie viene, Aquí no vienes a que nadie te reconozca, vienes a ser feliz, vienes a reconocerte a ti mismo. ¿Cuál es tu misión en, este, en esta vida? A ser feliz, a escuchar la voz de tu alma que te está diciendo por dónde ir y qué decisiones tomar. Entonces, ahorita, ¿cómo te estás sintiendo? Bueno... Pues, a lo mejor si sí estás somatizando algunas cosas este, y pues a lo mejor no, no estás conectando como debe de ser, bueno, pues es el momento de empezarlo a hacer. ¿Cómo? Dejando de tener esa pereza. Eh, ese adormecimiento y todo esto es a nivel mental, aprende a escuchar, abre tu corazón, tu corazón eh, que es el elemento que el día de hoy elegiste, el elemento fuego, ese fuego, esa energía que hay dentro de ti, el, el elemento eh, fuego eh, tiene que ver con la sangre, la sangre es vida, la sangre es vitalidad, si tú no alimentas a tu alma por medio de ese pensamiento fuerte, elevado, lleno de energía, lleno de vitalidad, pues todo va a decrecer teniendo esas eh, sensaciones en tu cuerpo, en tu pecho tiene que ver con el color rojo, te decía, entonces eh, probablemente, ese, imagínate ese fuego que sube a tu cabeza va a consumir todos esos líquidos, la sangre, eh, las lágrimas y de alguna manera vas a empezar a tener elevación de la temperatura, probablemente has presentado problemas a nivel de eh, temperatura, eh, que se eleva ese calor en tu cuerpo y no, no, no necesariamente es porque haya una enfermedad, es porque tus emociones están al tope. Ese fuego sube a tu cabeza, que es la parte más superior, provocando alteraciones a nivel mente. Es el momento que las aterrices, que las sueltes para que empieces a sanar de la mejor manera. ok Y quiero sacar una última carta. ¿Cuál es el, eh, la manera en cómo tú lo puedes hacer? Deja de estarte sintiendo atormentado, atormentada por lo que piensen los demás. Y voy a sacar esta cartita. ¡Wow! ¿Sientes culpa? Deja de sentir culpa. ¿Por qué sientes culpa? Por lo que hacen los demás, deja de estarte eh, experimentando en estos pensamientos de condicionamiento. Por eso es la obstrucción y el, el bloqueo a nivel eh, corazón, en el pecho, que te decía, en el tórax. Entonces, el momento de que abras tu corazón, pero hacia esa experiencia de libertad, Deja de querer agradar a los demás. Es el momento que empieces a experimentar tu libertad por medio de la expresión, por medio de la palabra, por medio de que ese corazón empiece a brillar fuerte, empiece a latir y que todos tus líquidos estén en perfecta armonía junto con tu corazón, junto con tu alma, junto con tu mente. Hay dos tipos de mente. Tú eliges si sigues queriendo experimentar una mente de condicionamiento y de sufrimiento, por falta de humildad y por seguir en la jaula, que esto lo único que te va a traer es eh, adormecimiento, pereza y culpa. Hoy te dicen, suelta estos condicionamientos de pensamiento y abre tu corazón hacia esa sanación, hacia esa paz de la cual ya eres merecedor, ya eres merecedora. Espero que te haya resonado mucho el mensaje del día de hoy para ti, si es que tú elegiste el elemento fuego. Y es momento de que te pedimos, nos regales un like, para que de esa manera, y te suscribas en el canal, para que de esa manera también en todo tu sentir nos digas de qué otro tema te gustaría que pudiéramos preparar para el día de hoy, para ti y todos los seres con los cuales puedas compartir este mensaje. Gracias y nos vemos en la siguiente tirada. Bienvenido, bienvenida, si es que tú elegiste el elemento tierra, el cual representamos con esta plantita, con el cuarzo amarillo... Bueno, es momento de darle continuidad a cómo te estás sintiendo, cuál es tu personalidad. Recuerda que algunas cosas puede que te resuenen, algunas otras no. Pero bueno, es el momento hoy de empezar a, a, a describirte. Bueno, déjame platicarte el elemento tierra. Si tú te das cuenta, bueno, la tierra en causa. La tierra es la que le da vida a las cosas. Tiene que ver con dos órganos principales al vaso y al estómago. Estos órganos son importantes en la transformación de todos los alimentos, de todo lo que tú comes y asimismo mismo en la vida misma. Si tú alimentas a tu cuerpo por, eh, con pensamientos de escasez, de tristeza, de ira, pues obviamente, ¿cuál va a ser el resultado? Pues no va a haber nutrición o la nutrición que va a tener va a ser de una energía baja, eh, manifestando pensamientos de, de también frecuencia baja, y se va a somatizar en estos órganos, que es estómago, eh, el vaso, es decir, no va a haber una buena nutrición, puedes presentar incluso anemia, desnutrición, puedes presentar problemas de colitis, gastritis, inflamación, y bueno, te puedo mencionar miles de cosas que tú puedas eh, presentar. Esa es la característica, darle vida. A la propia vida. Asimismo, tú, si te resonó este elemento, es porque probablemente estás teniendo o padeciendo, presentando problemas a nivel gastro, este, todo lo que es el área gástrica, el sistema gástrico, intestinos, entonces es el momento de que hoy empieces a soltar eh, esas preocupaciones que es eh, la emoción que maneja este elemento suelta las preocupaciones, suelta los condicionamientos y es el momento de que hoy des el primer paso hacia esa sanación, hacia esa, eh, esa armonía en tu cuerpo. Voy a dejar por aquí el elemento tierra, el cuarzo, y vamos a dar paso a la siguiente lectura. Si algunas de tus cartas salen boca abajo... Que son las tres las que salen boca abajo Bueno, el día de hoy la energía divina te dice Es momento de soltar para que se conviertan en una energía perfecta Y vamos a leerlas Las cartas, te salen tres cartas Y tiene que ver con la inocencia Ahorita te voy a decir en qué consisten Los amantes Y reprimido. ¿Qué está significando? ¿Qué estoy sintiendo, percibiendo que en base a este elemento estés ahorita eh, sintiendo o pasando por alguna situación? Bueno, ahorita lo que siento es, estamos hablando de que la emoción correspondiente al elemento tierra es la preocupación. Puede somatizar también alguna parte de tu cuerpo, que es la columna vertebral. Aquí se manifiestan todas las todos los bloqueos que tiene que ver a nivel eh, mente, a nivel cuerpo. Recuerda que no eres un cuerpo, eres un espíritu en libertad. Hoy es el momento que te dicen, regresa a esa espiritualidad, a esa conexión, regresando a esa inocencia, en donde estás libre de culpa, libre de pecado. No existe el pecado. El pecado solamente es un pensamiento que has creado tú en tu mente. Aquí no venimos a, a sobrevivir o a hacer cosas para agradar a los demás, o, o, no, o dejarlas de hacer, porque ¿qué van a decir los demás? El momento de que seas rebelde, y me refiero a rebelde, cuando tú empiezas a hacer cosas desde lo que a ti te encanta hacer. Es el momento que dejes de estarte preocupando por lo que dicen los demás, regresando esa inocencia, soltando todos esos condicionamientos, pues el amor incondicional es para todos. Si es que estás ahorita pasando por una situación a nivel... Eh, relación, bueno, es el momento de que te digan suelta el control, su, eh, el amor es libertad. No quiere decir que el hecho de que estés todo el tiempo eh, queriendo controlar la situación a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel eh, mente, pues obviamente todo lo que tiene que ver con control va a bloquear la circulación en tu cuerpo provocando que si el elemento tierra es el que se encarga de esa eh, transición de, de nutrientes en tu cuerpo, pues si no hace esa función va a haber una acumulación de nutrientes, de agua, y esto va a provocar un desbordamiento no solamente a nivel eh, físico, sino a nivel mental, provocando una alteración en el pensamiento, eh, eh, eh, provocando inflamación, edemas, eh, que significa la acumulación de agua en tu cuerpo. Entonces, si estás presentando estas sensaciones a nivel cuerpo, dolor a nivel lumbar, pues todo esto es el momento que te dicen empieza a soltar el control pues el amor se experimenta de, la, de una manera libre, de una manera pacífica, alegre. Si no es precisamente en una relación, es a nivel eh, personal, bueno, pues te están diciendo, deja de reprimir, pues es el momento que te permitas disfrutar de la vida misma, empezando a disfrutar de... Desde lo que comes, lo que hablas, lo que ves, lo que escuchas en la televisión. Deja de estar eh, sufriendo y creando historias que no han sucedido, porque esta es una de las características del elemento tierra. Que creas historias que no suceden, pero que tú ya le diste la vuelta, ya regresaste, ya viniste. Y estas preocupaciones ilusorias provocadas por tu mente es lo que te hace eh, de alguna manera, empezar a generar problemas a nivel gástrico. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que el día de hoy los ángeles, arcángeles y seres de luz, en lo que tú creas, te van a decir? Mira, salió esta carta. ¡Wow! Esta carta es maravillosa. Existencia, reflexiona y siente. Es el momento de que empieces a soltar. ¿Cómo lo vas a hacer? Expresándote. ¿Cómo... Te expresas bueno pues haciéndolo haciéndolo de una manera eh, pacífica de una manera amorosa pero empezando dentro de ti existes porque estás conectado a esa luminosidad, a esa energía divina, a lo, en lo que tú creas. Pero es momento de que hagas una pausa y empieces de nuevo. Hazte cuenta que empiezas de cero y empiezas a sentir. Para sanar hay que sentir. Entonces, ok, estás enojado, estás enojada, siente la emoción, pero empieza a liberarla. ¿Cómo la vas a liberar? Hay, muchos, hay muchas técnicas eh, por medio de música sanadora, por la escritura, el ejercicio, la buena alimentación, eh, el cantando, bailando. Hay muchas, muchas técnicas. El día de hoy te están diciendo empieza a soltar esas historias que te haces en tu mente para empezar a dejar de somatizar en el cuerpo, deja de cargar situaciones, historias que no te corresponden permíteles la libertad que fluyan como el agua de una manera pacífica y armoniosa para que empieces a experimentar realmente lo que es la felicidad. Okay. ¿Qué quiero el día de hoy para ti? ¿O qué quieren más bien? No quiero yo. ¿Qué quieren los seres elementales, Dios, energía, universo, el día de hoy para ti? Te están pidiendo que requieres de humildad, que es la humildad, aceptar las cosas que no puedes cambiar para empezar a dar esta, eh, este siguiente paso que es brillar, brillando, así como lo ves, esta luz es ese brillo que está dentro de ti y que eres merecedor, merecedora de experimentar ese brillo dentro de ti pero soltando esos pensamientos que lo único que provocan es el, el miedo, el condicionamiento a dar ese siguiente paso. Te vuelvo a repetir, si se trata de una pareja, del trabajo, de, de, de los hijos, del tema que quieras o que estés en este momento eh, presentando o, o de alguna manera teniendo como que una, una obstrucción es el momento de que hoy lo sueltes. ¿Para qué? Para que empieces a tener esta conexión divina que el día de hoy te dicen en esta existencia, en este en esta conexión con todo lo que te rodea, eh, haciendo esta pausa para dar el siguiente paso. No pasa nada, no sientas que al hacer una pausa pierdes el tiempo, al contrario, ganas muchísimo tiempo más. Bueno, espero que algunas de estas eh, de esta lectura te haya resonado y si no no pasa nada, suéltala. Es el momento de que abras tu corazón, nos regales un like y todos tus comentarios en la parte de abajo para que también nos puedas decir qué qué te qué te, qué te surgió, qué sentiste de esta lectura. Si algunas cosas te resonaron, ¿qué otro tema te gustaría que preparáramos con mucho amor para ti, para la siguiente tirada también poderla realizar? Estamos atentas a tu sentir. Recuerda que si tú sanas, yo sano. Para sanar hay que sentir. Es el momento de que abras tu corazón para que empieces a experimentar los milagros divinos y perfectos hoy y siempre para ti. Gracias. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla, dándole continuidad a esta lectura, si este fue el elemento que a ti te resonó, porque te llamó tal vez la atención la moneda, que está hecha de metal, el cuarzo blanco, bueno, pues todo tiene una sincronicidad perfecta y vamos a ver cuál es tu personalidad, por qué te llamó la atención este elemento. Tiene unas características bien, bien especiales, están relacionadas con dos órganos, y un, bueno, un órgano, perdón, y una visera, que es el pulmón. Y el intestino grueso. Fíjate bien si tu personalidad es, es, es de eh, que eres muy dado, muy dada a ser transparente, a ser leal, a ser honesto, a ser honesta. Bueno, tiene un poquito que ver con esto porque habla de la pureza, habla de esa permeabilidad que tiene el pulmón al momento de que eh, inhala oxígeno y exhala también esa depuración que está haciendo en esta transición de todo lo que tenemos. Pero así a su mismo, eh, en su mismo momento, al momento de inhalar, ese oxígeno lo transforma también eh, en, en, en un proceso de nutrición, no solamente a nivel eh, tejido, no solamente a nivel eh, cuerpo, sino también a nivel mental. Y es el momento que hoy te dicen... Es momento de empezar a conectar con esa divinidad que sabes, de la cual provienes y eres merecedor y eres merecedora. Vamos a darle eh, continuidad a esta siguiente lectura, que es el elemento metal. Y bueno, el color blanco tal vez te llamó la atención, el cuarzo, este elemento lo voy a dejar por aquí. Ajá. Y eh, vamos a abrir tus cartas para ver cuál es el siguiente paso en base a tu personalidad, para que no dejes de sentir esta conexión y pureza dentro de ti. Si estás presentando algún problema a nivel, eh, este elemento eh, maneja un, un, una emoción que es la tristeza, la melancolía, si ahorita te estás sintiendo, manifestando de esa manera, bueno, es el momento de empezar a soltar esos condicionamientos, esos pensamientos que hacen que te bloques y que te desconectes de esta divinidad de esta eh, sensación de bienestar en ti, dentro de ti. Ok. ¿Cómo vamos a hacerle para que dejes de sentir estas estas sensaciones? Eh, ahorita estamos en un mes de mucho movimiento, eh, de, de enfermedades, pero recuerda que no existe la enfermedad, todo es, es una ilusión creada por tu mente. Y es el momento... Te salieron unas cartas maravillosas y tienen que ver con lo que yo te decía en un principio. Esa conexión de pureza, eh, tienen que ver con estas cartas maravillosas. Mira, te, te sale la carta de florecer, armonía y, wow, obra maestra. A veces dudas que todo lo que tú sientes tiene que ver con, con esa conexión divina. Es el momento que hoy te dicen, no dudes. Sigue avanzando, síguete creyendo realmente lo que eres. No necesitas que nadie te lo diga. Sábete tú que eres esa obra maestra proveniente de, una, eh, de un poder divino, de una luz divina que siempre está dentro de tu interior. Entonces, existe. Esa armonía, claro que puede existir esa armonía en el caos, toda parte de tu interior. Si tú ves caos en el afuera y te sientes mal porque dices, ¿cómo es posible que yo me pueda sentir eh, en esta conexión, en esta armonía, cuando hay tanto caos afuera? Bueno, es porque cada quien es responsable de crear su propio entorno, su propio sentir. No te desconectes, vas bien, vas excelente. Es el momento de que continúes con esa guía, pues estás en un proceso maravilloso de florecer, vives en abundancia, cree que todo esto que tú decidas es posible, si tú lo crees. Si tú crees, lo creas. Todo es armónico y perfecto. Entonces, creo que estás eh, vas, vas muy bien. Eh, algunas de las personas que a lo mejor pudieran eh, presentar bloqueo a nivel de estos órganos, a nivel de este, de este elemento metal, pues eh, son muy dados a sentir tristeza y a veces empiezan a presentar problemas a nivel físico. En este caso puedes sentir dolor en las escápulas, en la, en la parte dorsal de tu cuerpo. Bueno, es el momento de soltar esos condicionamientos porque mira, si tú sientes esa sensación a nivel cuerpo, en, esa, en esas áreas es porque estás cargando un pasado, un pensamiento que te está provocando que tengas mucho peso en esta área de tu cuerpo. Es el momento de que lo sueltes, sabiéndote que eres esa obra maestra que no necesita ni requiere de nada porque todo ya te está. Libera la carga, soltando, dejándole... La responsabilidad a cada quien. Cada quien nos hacemos responsable de este proceso de sanación. Entonces, tú vas muy bien, excelente, pero es el momento de que entregues a ese universo, a esa energía, esas cargas, esa tristeza. Recuerda que tú creas lo que decides experimentar. Me salió esta carta. wow maravillosa. Aceptación. Es el momento de que sepas que no hay nada de qué defenderte, pues solamente son pensamientos que tú creas. Si tú crees que alguien te hizo algo o que te tienes que defender de algo o de alguien, es el momento de que lo sueltes, pues la única persona responsable de crear esos pensamientos de condicionamiento, de limitaciones, de miedo, de tristeza, de melancolía, de enfermedad, eres tú. Es el momento que hoy decidas experimentar cosas fregonas, cosas padres, para que de así su, en su momento perfecto empieces a abrir esos caminos que ya están ahí, ya están dados para ti, pero es el momento de que tú decidas cómo experimentarlos el día de hoy. Y quiero saber... ¿Cuál es el, el paso que tú tienes que dar? Esa fuerza, ese sostén, esa confianza para que empieces a experimentar. Fíjate que en todas, casi las tiradas anteriores de los otros elementos me sale mucho esta carta y a ti también te sale humildad. Nos está haciendo falta Tener esa humildad, esa aceptación, las cosas que no puedo cambiar. Va a llegar un momento, tienes las herramientas para hacerlo, pero tienes que ser humilde. Deja de ser soberbio, soberbia, deja de querer tener el control, los condicionamientos. Quieres ser el salvador, el salvadora de todo y termina siendo víctima. Deja de estar haciendo las cosas por querer agradar a los demás. Suelta el control y empieza a... A tener esa humildad, haz una pausa, empieza a accionar, pero con responsabilidad. Y fíjate que contigo me, me, me sucedió algo, si es que tú elegiste esta carta. Eh, eres, eres un alma muy pura, eres un alma muy blanca, eh, eh, como, como el elemento. Pero, pero te da miedo, te da miedo. ¿A qué te da miedo? Quiero saber qué es lo que te está dando miedo. Y mira, aquí está. Control, ya te lo había dicho y te lo vuelven a afirmar. Tienes miedo y por el miedo estás teniendo el control de toda la situación. Suelta esa rigidez que te está atando. Deja de tener miedo. Es momento de que empieces a experimentar los milagros divinos. Deja de querer solucionarle la vida a los demás. Es el momento que empieces por ti mismo. No puedes dar lo que no tienes. Empieza por ti. Paso a paso en conexión divina, entregaselo al universo, al Espíritu Santo en quien creas para que transforme todos estos pensamientos de control y condicionamiento y empieces realmente a experimentar lo que es la paz. Los milagros divinos. Espero que te hayan resonado estos mensajes en base a las características del elemento que elegiste el día de hoy, que fue el elemento metal. Regálanos un like, por favor, todo tu sentir en la parte de abajo para que nos digas también qué otro tema te gustaría que preparáramos el día de hoy y siempre para ti y dar ese paso siempre hacia tu verdad, hacia tu sanación Gracias, nos vemos en la siguiente tirada y espero que te haya gustado esta lectura. Bienvenido a este espacio y si esta fue la carta que te resonó, eh, bueno no la carta, más bien el elemento que te resonó, que fue el elemento agua con el color del cuarzo azul, bueno pues vamos a dar continuidad y te voy a explicar en qué consiste la característica de este elemento que probablemente tiene que ver con tu personalidad. Recuerda que si algunos mensajes te resuenan o no, lo importante es que tomes los que sí y los que no, los deseches, no pasa nada. Bueno, el elemento eh, agua tiene que ver con ese proceso de enfriamiento, no solamente a nivel eh, mente, sino a nivel también cuerpo. Eh, el agua tiene ese, esa característica eh, padrísima de poder también encauzar y tiene un movimiento descendente. Por eso es que si a algunas personas llegan o suelen presentar Está estos edemas a nivel miembros inferiores, en piernas, eh, en la emoción que representa este, este elemento, es el miedo, y los órganos correspondientes es la vejiga y el riñón. Entonces, si tú probablemente te relacionaste con este elemento y estás presentando miedo o bien problemas a nivel articulaciones, miembros inferiores, edemas, pues tiene que ver no solamente por esta personalidad que te cuesta a veces trabajo tomar esas decisiones y eres muy dado, muy dado a lo mejor a estar siempre preguntando, oye, ¿y si hago esto? ¿y si hago el otro? Y siempre con dudas. Es el momento de que hoy te dicen... Abre tu corazón en disposición para la guía del día de hoy. Voy a poner este elemento aquí. Ay, mira, se, le, se cayó tantita agüita, pero no importa. Entonces vamos a limpiarlas y voy a dar continuidad a esta lectura. Tiene que ver con tres cartas. A ver, nos hablan de dejar de posponer presente y vacuidad son cartas eh, bonitas y, y te están diciendo, curiosamente, te platicaba que a lo mejor eres una persona que te da miedo experimentar cosas nuevas y a lo mejor la tienes, eh, tienes ganas de hacer algo, un proyecto, y siempre lo estás posponiendo por miedo. Es el momento que te dicen, acciona, deja de tener miedo y empieza a crear lo que ya tienes eh, por en alguna, no sé, algún proyecto, algo que tienes ahí en puerta y no lo has logrado concretar por miedo. Vive tu presente, tu momento a momento. Te están diciendo, hazlo, acciona, no tengas miedo, deja de estarle preguntando a los demás si de, quieres dar o si estás preparado, preparada para ese paso. Por supuesto que lo estás, es el momento de que no tengas miedo y lo hagas. Pues en la vacuidad significa soltar y confiar en Dios. Esto que tú tienes, ya eh, como proyecto para, para hacer, es el momento que te dicen, es el momento, hazlo, deja de tener miedo, es el momento de que empiezas a fluir como esa agua transparente, fluida y que vayas a favor de esa energía porque eres muy dado, muy dada a ir en contra y no por por eh, llevarla contra de los demás simplemente por el mismo miedo que te estoy diciendo que probablemente estés sintiendo el día de hoy. Es el momento de empezar a sentir eh, eh, esa prosperidad, esa abundancia, de empezar a, a crear lo que ya está en ti para que lo empieces a ver ya reflejado en tu presente. Estos proyectos, esto que has tenido ya por mucho tiempo y por miedo no lo has hecho ya no lo pospongas, es el momento de que empieces a accionar. Eh, algo que me llama mucho la atención es, eh, si ahorita también estás presentando dolor a nivel de articulaciones, rodillas sobre todo, es el momento de que empieces a ser humilde para que empieces a, a soltar esos miedos. La humildad se refleja o se, o se ve manifestada en las rodillas. Es el momento que empieces a, a, a aceptar las cosas pero desde tu responsabilidad, desde el, el, el saber que no está pasando nada, que está sostenido, que está sostenida por esta energía divina y que es el momento a empezar a plasmar todo lo que tú eh, quieres hacer, pero desde el amor, desde la seguridad, desde esa fe y confianza de que todo va a estar bien. Me llamó la atención esta y esta última carta del mazo. ¡Ay, wow! Fíjate lo que te están diciendo, más claro ni el agua. La expiación significa esa conexión. Eh, no sé si logras ver la luz, la conexión que tienes en la tierra y la conexión que tienes con el universo. Es el momento que te dicen, nada externo a ti te puede hacer daño. Por eso aquí te vuelven a confirmar. Eso que tienes en mente, hazlo. Este es el momento. Están, tienes todas las herramientas para poderlo concluir. No tengas miedo, empieza a accionar y da el siguiente paso, pues aquí te vuelven a decir confianza y fe de que lo que tú has tenido por tiempo y no has hecho, es el momento que hoy lo realices, pues el éxito está asegurado. Solamente recuerda, certeza de que está sostenido por el amor de Dios. Entonces, ahorita, si estás sintiendo ese miedo... Me llama la atención, ¿por qué? ¿A qué le estás teniendo miedo? Fíjate, la, la palabra rebelde no significa que vayas en contra de, de las cosas, simplemente volvemos al mismo punto, a la emoción, el miedo. La rebeldía significa valentía, te está faltando ser valiente y tú eres valiente, pero alguna situación en el pasado te está haciendo que te condiciones en que hoy te dé miedo de hacer cosas. Te están diciendo, no pasa nada, acciona, es el momento de que lo hagas, estás en tu momento perfecto. Deja de estar somatizando en el cuerpo, a nivel de articulaciones, haz ese proyecto que estás teniendo en este momento, eh, que te están diciendo, hazlo, no tengas miedo, porque todo es el momento perfecto de darle continuidad a ese paso. Entonces, la rebeldía significa hacer lo que te encanta, siendo auténtico, siendo auténtica. Es valentía, es amor a lo que estás haciendo. El creer de que eres merecedor, merecedora de estos regalos divinos. Ok, ya sé. Oh, ok, esto está muy padre porque, ¿sabes? Te dije que algo del pasado es lo que te está haciendo que te condiciones en el presente. Y algo pasó, algo pasó en el pasado. Eh, lo que para ti son algunos, algunas cuestiones del enemigo, lo que para ti a lo mejor tiene que ver con enemigo, es aquella persona que a tu parecer creíste te hizo algo no. Eh, recuerda que todos somos espejos. Si por ahí tuviste alguna situación con alguien y esto te está haciendo que tengas falta de confianza, pues son tus espejos es de la manera en cómo tú te estabas tratando como te estabas manifestando ante ante la vida ante tus emociones y sensaciones hoy dios te dice es el momento de que te reconozcas amor obra maestra empieces a soltar esos miedos no lo créeme que todo lo que te pasó en un pasado es para que hoy empieces a saberte que eres que no tenía que pasar de otra manera porque gracias a eso hoy eres hoy eres esta persona y el enemigo es el mejor reflejo para sanar. Es el momento que te sepas que no existen los enemigos. Es el aceptarte tal cual eres, aceptar a los demás sin juicios y empezar a perdonarte primero tú por haberte eh, por haber acarreado todos estos miedos y emociones todavía en este presente. Olvídate del pasado, eh, deja de pensar en el futuro y hoy acciona a ese proyecto que tienes Hoy y que has pospuesto por miedo a lo que pasaste. Pasado, pisado. Hoy empieza a accionar con pasos firmes, con esa conexión divina que aquí está. Perdona, perdónate por todo lo que has sentido, por todo lo que te has lastimado. Deja de sentir miedo. Es el momento de empezar a crear cosas maravillosas, cosas estupendas. Solo por hoy. Recuerda. Para sanar hay que sentirse el momento de liberar, transformar estas emociones de miedo en cosas de luz, en cosas bonitas, para que empieces a experimentar cosas padrísimas. Entonces, es el momento de que abras tu alma en disposición. Espero que este mensaje te haya resonado y si no, no pasa nada. Déjanos todos tus comentarios, regálanos un like, suscríbete en el canal y dinos de qué otro tema te gustaría hablar. Gracias por escucharnos, por darte este momento y este espacio el día de hoy. Es el momento de abrir tu corazón y pongamos de moda el amor. Gracias y nos vemos en la siguiente tirada.